E Nunca vamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Saluda a Betty Soto, a Mónica Pupo, que también está con nosotros escuchando la entrevista. Mónica, un abrazo para ti. Y bueno, Ilenia, hoy este el trabajo de asistente no me lo hiciste porque no me has recordado qué se celebra en Venezuela el día de hoy. Pero como ya me acordaba, precisamente. Por eso me acompaña y está acá a mi lado el abogado Juan Carlos Ron, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, consultor y experto en herencias y sucesiones, director general de Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, youtuber jurídico. Con más de 15 años de ejercicio profesional en el ámbito del derecho civil, estamos hablando de personas, bienes, familias, niños, adolescentes, divorcios, sucesiones y herencias. ¿Y por qué está Juan Carlos en la tarde de hoy? Bueno, porque hoy en Venezuela se conmemora el Día del Abogado. Así es Así que bueno, feliz, feliz día del abogado Juan Carlos Muchísimas gracias Verónica, en verdad un gusto pues, entonces volver a estar aquí Y no solamente eso, sino que eh, esta es una fecha bien importante porque son justo el día de hoy, 23 de junio de, 19, de 2022, mejor dicho uh -huh que cumple 50 años esta fecha que fue instituida así es, precisamente fue instituida por el entonces presidente Rafael Caldera en 1972 a solicitud de la Federación de Abogados y en este caso era para conmemorar el natalicio del primer, del primer presidente constitucional de, del país que en este caso era el doctor si me, si, si me, me permite mis notas este, el doctor Cristóbal Mendoza. Gracias, Cristóbal Mendoza. Gracias por el, por la ayuda. Que era abogado, precisamente. Precisamente, así es. Justamente partiendo del hecho que en esa fecha de 1972 se conmemoraba el bicentenario de su natalicio, pues a petición de la Federación de Abogados se pidió al presidente Rafael Calderas, que también era abogado en este caso en materia laboral, se pidió, se pidió y se solicitó pues, que esa fecha se pudiera conmemorar. A partir de ese momento se decretó y hoy en día pues se celebra siempre en Venezuela el 23 de junio de cada año. Bueno, y es que efectivamente, Juan Carlos, el ejercicio del derecho eh, es básico y fundamental para el entendimiento de las partes en todas las áreas de la vida. Así es. Eh, yo no sé ahorita en el siglo XXI con el oficio tan en boga, el ser chef, fotógrafo, barista eh, Bueno, nuestra querida amiga que acaba de irse, a Carelia, con las cejas, con mm. la belleza que es tan importante en Venezuela particularmente claro, claro. Y um, en mi época de chama, cuando tocaba elegir carrera, por supuesto estudiar Derecho era algo como que fundamental Era el abogado, el médico, el ingeniero ¿Cómo está en este momento la, la, el ingreso de, de estudiantes? O sea, ¿cómo ves tú esa nueva generación de abogados? ¿Los hay? Sí, sí los hay, los sigue habiendo de todos modos, ¿no? a pesar que siempre ha habido las circunstancias de qué va a pasar con el ejercicio, con esta circunstancia a nivel de lo que es, de, digamos, ambiente país, con las circunstancias de que hay leyes que no han cambiado mucho tiempo, hay otras que se están, eh, digamos, promulgando, pero que en cierta manera lo que está tratando son temas muy específicos por ejemplo, tenemos varias normas como el código civil que no cambia desde de 1982 Ajá. el código de procedimiento de 1986, estamos hablando de una cantidad de leyes que requieren mucho y dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si sí, lamentablemente ocurre cierto estado de anarquía, por decirlo de alguna manera. Entonces algunos dicen que no vale la pena. Es muy cierto, porque entonces tú obviamente llevas la norma, uh -huh. llevas la ley de la constitución hacia abajo claro. y de repente pues vemos que estamos en un país donde es muy fácil saltarse la norma de, Lamentablemente de, de, pasa. del ejecutivo para abajo, exacto, pero qué ocurre justamente queda todavía en algunos colegas por lo menos que tienen bastantes años de experiencia todavía, que siguen todavía en el ruedo, en el cual todavía insta y dicen, no se preocupen, hágalo siéntalo de corazón, porque más allá de lo que obviamente puede ser una carrera que sea de estudiar o de leer mucho, o de traerse aparentemente al de las normas, eso es mentira son, son pocas normas las que podemos tener digamos, en la memoria, siempre va a tener, digamos, como el hecho de nosotros seguir estudiando, porque la realidad a nivel social nos empuja a nosotros a poder actualizarnos, a pesar de que, por ejemplo, en Venezuela las, algunas normas muy importantes puedan estar estancadas. ¿Por qué lo digo desde ese punto de vista? Número uno, como todas las que tú acabas de mencionar, las profesiones que acabas de mencionar, todo se ha digitalizado. Anteriormente, el abogado que los que hacían el día a día, lógicamente salir a trabajar, a buscarse el pan de cada día, a patear calle en muchas ocasiones, si no eres un funcionario público, y en el cual tenías que tener, digamos, un ramillete de tarjetas de presentación para poder, digamos, darle a los clientes, digamos, como que el boca a boca. O sea, era, era un poco, y vamos a, era, eh, una vamos a ver. Una etapa romántica, por decirlo de una manera. Y de patear calle. Sí. Hoy en día, ¿qué ha ocurrido con esta circunstancia de la pandemia? Y de hecho, en mi cuenta de Instagram lo acabo de pasar en el punto que justamente estamos en la presencialidad. Lo que está hace dos años y algo era la presencialidad de estar, digamos, tratando de reunirnos, sea en un café, sea en la oficina, sea en el tribunal. Hoy en día, ¿qué ha pasado? No hemos tenido, no hemos tenido que ir a la virtualidad con todo lo que es el contacto a nivel de redes sociales, a nivel de plataformas por, como por ejemplo YouTube, también el hecho incluso de poder captar clientes y entonces pensar ya en lo que es el Legal Tech. Que entonces en bueno, ha tocado actualizar hasta el aprendizaje, porque por ejemplo, las primeras veces que tú venías acá al programa, eh, era porque precisamente estabas en el colegio de abogados dando los cursos presenciales ah, sí, esto mujer. se ha mudado a la plataforma Zoom exactamente, ahora esto se ha mudado por completo y de hecho digamos hay un pre, por decirlo ahora de alguna no manera. ahora no quiere volver a lo presencial mm, no hables precisamente estoy en mi plaza hace un momentico yo me imagino Sí. resulta que en cierta forma qué pasa todo esto que uno hacía anteriormente, lo que era justamente dictar clases, charlas o conferencias y además captar clientes, todo se ha ido a la virtualidad al punto que... La plataforma donde tú más te desarrolles o donde tú más actividad tengas es ahora tu tarjeta de presentación. Por eso dije, se está implementando lo que es ahora el Legal Tech y a nivel general, no solamente a nivel de lo que es redes sociales o plataformas, sino también los implementos a nivel virtual o digital para incluso el funcionamiento de entes públicos. Todavía que hay que decirlo, estamos en pañales. Y citando, antes de que vaya a andarte, digamos el turno, eh, citando a un abogado ecuatoriano que estoy viendo en una conferencia hace un par de años, y yo estando aquí en Venezuela y la conferencia estaba entre Ecuador, Chile y Colombia, el abogado estaba diciendo: Estamos con aulas del siglo XVIII, formando abogados del siglo XXI, pero una realidad del siglo XXI, señores. Wow. Decir, ya cuando me dijo eso, yo me yo sentí que me dio un No, golpe no, y sol, además tal. fue muy gráfico. O sea, tal cual. Eh, y es así: nos vamos a ir al corte porque bueno, este, aquí nos podemos quedar hasta las 10 de la noche porque hay una cosa de interesante con los muchachos a mí, por ejemplo, que me gusta ver algunas de estas series de abogados entonces obviamente la realidad que vemos en las películas del jurado la cosa, eso como que acá en Venezuela no se hace y la gente a lo mejor va con esa idea sí. estudiar derecho para montarse allá en lo que es el litigio y resulta esto, que, que no es así hay... exacto, de eso <risa> vamos a hablar de regreso, ya venimos Seguida volvemos con Cines 3, la revista radial de RCR. Volvemos a nuestra hora de Rivax, una hora Cines 3. Sí, estamos de regreso acá en Sin Estres, Y la consulta de Betty está muy buena Porque una de las cosas que no comentamos Juan Carlos, es que precisamente tú te fuiste Hacia la rama de la consultoría sí. Más que la de litigio sí, Y de eso vamos a hablar, pero voy a hacerla aquí Te saluda Betty, que dice Yo yo veo mucho el excelente trabajo del doctor Ron En su canal de YouTube Bueno, como él decía, que es un YouTuber legal ¿Sí? Youtuber jurídico. O te, o jurídico Así es. No es Gris Alcalá dice felicidades a todos los colegas en Venezuela y fuera de ella. Saludos desde Ohio. Eh, ah, no sé, no sé si José Tadeo es abogado, pero si lo eres, José Tadeo, pues felicidades para ti. Por acá Betty hace una consulta al consultor, precisamente. Ajá. Vamos a aprovechar el espacio. Ajá, dice, ajá. por cierto, doctor Ron, la tabla de tarifa aplicable a la fracción ajá. de la parte neta cambió porque el CENIAT mandó a corregir el 25% cónyuge e hijos por el 50% de otros colaterales de tercer y cuarto grado. Ok, en primer lugar hay que considerar que la tabla no ha cambiado Se mantiene todavía, está previsto en, la, en el artículo 7 de la ley de impuestos sobre sucesiones Y en la que cuando habla del 25% se refiere a la cuota máxima Que está establecida para esos parientes más cercanos Descendientes, ascendientes, cónyugos sobrevivientes e hijos adoptivos y esta, con, y esta cuota máxima es debido a que nuestra realidad económica Nos ha empujado a que solamente apliquemos esta Con respecto a la que habla del 50% debe ser que es una declaración en la cual puso una la diferente para no ser, en este caso, ese 50%. Y cuando presentó la documentación se percatan que las personas beneficiarias, en este caso, no son ni estos tres que acabo de mencionar, sino son hijos Perdón, eh, eh, hermanos o sobrinos por derecho de representación que sí les corresponde esa tarifa. Es decir, al verificar la planilla y al verificar, en este caso, la, la, el documento filiatorio de estos beneficiarios, hacen que les pida que cambie, lógicamente porque está mal expresado, bueno, Pero no y, cambia para nada la tabla, sigue estando igual. Betty hace un comentario acá que no voy a leer, Betty, porque si es para luego de las cuatro, Este, pues estoy de acuerdo contigo, ella tiene su propio, o sea, la gente enseñada tiene su propio criterio. Sí, lo tiene. <risa> Sí, de y, y en, y en cada, cada funcionario tiene un criterio diferente Y en cada oficio también eso Bueno, pasa. Pasa. me quedan pocos minutos Pero me interesa mucho eso, eso que conversamos antes uh -huh. de ir. No, no vaya a creer tú que ya me lo sabía Es que cada rato lo ponen allá <risa> <risa> este, Y es que el muchacho que va emocionado Porque va a repetir las escenas de la ley y el orden Por uh -huh. ejemplo este o la o de, de good wife o, Su o, o, o drop Dead diva también, también. Yo la sigo. así <risa> que allí este un abogado que decir abogado por supuesto <risa> ahí entonces cómo se hace cuando llega a la formación acá en Venezuela no hay juicios con jurado no en, en este caso el sistema que todavía aún tenemos es un sistema escrito hay ciertos procedimientos y hay ciertas áreas que ya digamos está implementando el sistema oral por audiencias, pero ninguna de estos, ninguna de estas audiencias tiene lo que es en este caso la, el jurado. Solamente está presente el juez, el secretario y las partes junto con sus abogados representantes. A lo sumo. Y no lo digo solamente en Venezuela, sino en otros países que solamente apl aplican este tipo de sistema oral prescindiendo del jurado, que esto más se ve en este caso en el mundo anglosajón. En este caso, entonces, la decisión final recae en el juez. Exactamente, recae en el juez de, en base a lo que la, las pruebas que no... Re, en este caso evacúa práctica dentro, de dentro de lo que es el procedimiento. Bueno, nada nada sencillo para no, la persona que le toca. Y de todas maneras, el hecho de no tener ese, ese calor de la audiencia no quiere decir el hecho de que el el derecho sea completamente aburrido, al contrario, es apasionante dependiendo de dónde te vayas a ir a estudiar o a especializarte, porque hay muchas. Por ejemplo, te digo, yo soy consultor pero a pesar de eso no deja de ser, nada, no deja de ser emocionante toda la actividad que, estoy, que he estado realizando a lo largo de todos estos meses. Y en esta una pregunta final, porque obviamente tu especialidad es el derecho civil, uh -huh. y dentro del, del derecho civil están pues, las herencias y las sucesiones, uh -huh. que bueno, por supuesto, a, a, abarcan otros, o sea, lo que es el derecho civil... Es muy amplio. Sí, completamente. Pero también hay otras ramas. Está el laboral, está el penal. Correcto. Eh, no sé si cuál. Hay mercantil. Mercantil, hay también administrativo. Está el del... ¿Te hacen penal. consultas de ese tipo en algún momento? No, no lo han hecho por lo menos porque saben, cuál, porque es saben cuál es la especialidad. ¿Cuál es la especialidad? Algunas que otras cosas, pero como que entre los mismos colegas, a ver, por si acaso. Y les digo... Lamentablemente te tengo que referir a otra persona que sí puede tal vez conocer de este tema, por ejemplo Que yo creo que es lo más sano sí. Y lo más ético Porque estás precisamente, si estás en esta rama Bueno, no, porque como yo soy abogado le lanzo a todo y no. eso también lo hemos visto en algunos colegios sí, eso, eso su, suele pasar puede ser que sí maneje varias áreas de, la, de lo que es de la, el área civil si no, no, a me a refiero a... a cualquiera o sea, de repente no sé quieren qué. opinar en el área mercantil en el área no. Ajá. por eso mismo tomando en cuenta que hay varias ramas y, o ámbitos del derecho y obviamente la civil es la más grande, justamente yo digamos fuera de la gerencia de las asociaciones que es mi área profesional per se yo te puedo hablar por lo menos lo que se refiere a filiación lo que se refiere a adopción, lo que se refiere a niña y adolescencia matrimonio, divorcio, Sí, claro que sí, porque está dentro del ámbito que se sí pueda hablar. Correcto, aunque te especifiques allí. Exacto. Y la consultoría vaya por esa zona. Bueno, ya lo sabemos. Bien. Quienes quieran, entonces seguirte, porque es importante, aunque yo lo dije al principio, vamos a repetirlo, Juan Carlos, Este, tus redes, tu cuenta de YouTube, precisamente, bueno, ya Betty te sigue, maravilloso. Bueno, en primer lugar en Instagram estoy como arrobajotacerrónpisosociahack, ahí justamente tenemos constantemente actualizaciones e informaciones, además de cursos de capacitación, tanto de forma diferida, como también en tiempo real. Y también tenemos una plataforma, un canal de YouTube que es Sociahack, en el cual nosotros estamos realizando constantemente videos, tanto de carácter formativo, como también entrevista, así que por ahí también los espero suscríbanse, síganme y denle clic a la campanita bueno y por acá Melisa Zapata nos dice, extraordinaria entrevista, saludos a mi profesor Juan Carlos Ron, Amé. gracias a él amo más mi profesión, un gran abrazo ella está en el estado Lara, ah bueno pues saludos saludos a Melisa, bien y bueno nuevamente reitero las felicitaciones para ti y para todos los abogados venezolanos por ayer alguien hablaba que trabajan con dignidad y eso es importante, claro que sí bueno pues amigos nos toca despedirnos en la tarde de hoy y por supuesto este es fin de semana largo acá en Venezuela también porque bueno, mañana es feriado. Así que bueno, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Katherine Manzano, en los controles Gregorio Gonzalo Gonzalo González.